que vos fuiste a someterte a una cirugía porque querías parecerte a Ricky Martin. Así es. ¿Verdad? Sí. Y de repente empezaron a, a, situaciones, a vivir situaciones con el doctor Lotoki realmente oh. escalofriantes. Totalmente. Desde, por ejemplo, saber que te habían puesto aceite, Ay, no. aceite en el ¿De cuerpo. De motocicleta. De motocicleta. Sí, yo igual no antes, hace muchos años, yo me acuerdo que se decía mucho el aceite de avión sí. para las sí. Lolas, sí. no era como... Está mal, ¿no? Era, era como era como claro, natural, uno lo escuchaba, sí. que porque era más barato. Sí. Pero que el el 2016, no tenía posibilidad de ponerse papina. silicona. Pero esto fue en qué año. En el 2016, se había sido... ¿Él había tenido ya alguna denuncia o yo todavía creo, no? Yo ya lo denuncié, sí. No, pero antes de que vos fueras no, a verlo... No, en el no, 16, 16 no se sabía no. de todo lo que hacía. Él era el cirujano que operaba gratis a todos los famosos. Wow. Entonces yo, que tenía mis complejos, fui a verlo. Claro, vos saliste de Cuestión de Peso famoso y, y, y se te conoció ahí. No me, no me cobraba nada. Bien. Una moneda de un peso no me cobraba. Y me ponía productos que ahora que tengo conciencia valen... Ahora de pesos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo, cómo fuiste a, a, a buscar una ayuda? no? Porque fuiste a buscar ayuda. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba en tu cara? Bueno, yo estudio abogacía... Y empecé a darme cuenta que yo siempre me sentaba atrás de todo... ...y me tuve que empezar a, a sentar adelante porque no veía. Ah. yo dije, algo pasa a la visión. Cuando me voy a hacer ver con el doctor San Pietro... ...a quien le agradezco enormemente... Gran ¿verdad? cirujano. Sí, gran, gran cirujano, claro, ¿no? Claro. El doctor San Pietro me hace una biopsia y me dice... ...tenés silicona y aceite de motocicletas puestas. ¡Ay, no! no. Me dice, Fran, yo te puedo salvar la vida... Podemos salvar lo máximo de la visión, pero la cicatriz va a ser cruel. Mm. No, a la altura tu salud era más importante que la dije, gente. Yo dije, claro. Y ahí me tuvo que ver las cejas, los párpados, eran, aquí... Es cierto que vos, mientras te estaban poniendo la anestesia, tuviste un momento en que sentías como que no, no te estaban anestesiando y que te levantaste de la, de la camilla... Porque creías que te estaban matando. Sí, yo, yo estaba acostado, eh, me estaban operando eh, supuestamente hilos tensores. Él ¿Te me había puedo dicho. ¿Puedo preguntar de, de, de, de cuál de todas las operaciones? Pero de verdad, cuando estabas con Aníbal Lotoki o ahora cuando te, no, te cuando sacaron? No, estaba todo? con Aníbal Lotoki. Esto que sucedió es cuando Por estaba Lotoqui. con Aníbal. Cuando claro. estaba con Lotoki, que me iba a poner solamente hilos tensores. Sí. Me dijo, ¿querés que te ponga pómulos? ¿Cómo es de... la operación de los hilos tensores? Te los anclan de un lado... ¿Es anestesia tíquera. local? Sí. Es, es local para estirar la cara, ¿no? Yo con 21 años estirar la cara, imagínate. ¿Para qué? ¿Por qué fuiste? Pero bueno, él, él es le como hace lifting... No, no, es, como, es como dice Charlemont, ¿era para parecerte a Richard Martin? Martin? Sí, era porque tenía 21 años, tenía a mi madre muerta hace dos meses, estaba mm. muy depresivo y él me decía que me iba a hacer sentir bien si yo me hacía eso. Entonces yo iba en el afán de hacerme sentir bien. Uh -huh. Siempre me creaba necesidad. Me decía, tenés la boca chiquita. Yo tenía una boca hermosa que ahora me tuvieron que sacar cuatro veces labios. Y, ¿Y sigo teniendo esto. ¿Y qué sentiste en el momento de la anestesia? Cuando él me, me anestesió yo sentí que hablaba. Y él decía esto, ojo con toques porque es mafioso. Porque él decía... Los que están anestesiados cuentan todo y ellos no saben que cuentan todo. Y después nosotros sabemos todo. Eso? Yo escuchaba esto eso mientras me operaba, pero no sentía dolor. Y de golpe siento en los pómulos como si estuvieras pinchando una salchicha alemana. Empiezo a sentir crack, crack, crack, crack, crack. Y un dolor que no te puedo explicar. Y empiezo a decir, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay no puedo más, no puedo más, no, no, no. Y me decía, ya está, ya está, ya está, ya está. Y me seguía dando, crack, crack, crack, crack, Cuando terminó eso, yo me levanté, te juro. Me había pasado un camión por la cara. Te viste desfigurado. Me vi desfigurado. Yo soy una persona, hoy en día, Pamela, te lo digo mirándote los ojos. A todos puedo mirar los ojos. Soy profesional, tengo 33 años. No necesito fama, no necesito nada. No digo nada más que la verdad. Ese no sí, sin ánimo casi de juzgarte. Mal. A ver, Marian, perdiste a tu mamá. Claramente saliste de un programa de televisión que tenías que ver con, con tu tema de salud en ese momento, obesidad, bajaste de peso, te hiciste conocido. De la noche a la mañana, tasaste a tener un nombre uh -huh. eh, Por ese momento de tu vida, necesitabas o creías que un cambio estético te iba a hacer sentir mejor. Hoy tenés la oportunidad con tu mensaje de, de, de contar el otro lado, ¿no? de esa mala decisión tomada pero nadie te está juzgando justamente tu ejemplo creo que hace alertas y que creo que vos no tuviste en ese momento alguien que te dijera no Mariano, no, no necesitas hacerte nada porque tu mamá se había muerto porque no escuchabas a nadie tenías alguien que te decía Mariano, no, no te hagas nada la que me decía todo era mi mamá Claro, y no mi mamá no más. estaba y mi mamá jamás me hubiera dejado hacerme eso no me hubiera dejado pero bueno, partió de una manera muy cruel eh, y yo lo que quería era sentirme bien de alguna manera, sentirme bien, sentirme contento y cada vez que iba a verlo a este hombre él viste me viste decía... muchas veces más después de eso, Mariano? Porque te desper... no te despertaste porque era eh, local te viste desfigurado sí. y eso fue por un tiempo ¿Cuánto tiempo fue que te veías? De... o ¿Se acomodó? ¿Cómo fue? Después de que yo me operé con él la última vez Nunca más volví a sentir la cara como antes. Yo, de hecho, la mitad de la cara no la siento. No lo no sentís. Esta parte no la siento. Perdiste sensibilidad. Perdone. Eh, cuando le pregunto un a la enfermera, por favor. cuando le pregunto a la enfermera, ¿qué me pasa? Gracias. ¿Por qué no siento esta parte? Me dice, no, ahí cuando te estaba haciendo una lipo se llevó puesto un nervio. Oh. Y ahí eso. ¿Lipo también te hiciste en la cara? Me hizo una liposucción en los surcos nasogenianos para que se despeguen y se suavicen. Es lo que él me decía. Yo no entendía nada. Suave. ¿Vos fuiste y le dijiste, me quiero parecer a Ricky Martin, haceme lo que tengas que hacer? De hecho, él fue de los que me dijo, vos te, te pareces un poco. Me ahí dijo. te fue llevando, digamos. Él me fue llevando. Me dijo: Vos te pareces, si te haces estos arreglos, te podés pa parecer más. Me dice: El labio de arriba lo tenés finito. Y yo tenía una boca. Si buscan fotos mías. Sí, de ahí antes. te estamos viendo. Mira, mira. Mira lo que es, eh, lo que era. Ves lo que yo había logrado bueno. cierta belleza sí. en un punto en la, sí. en, la en la anterior. Sí. Cierto parecido también. Sí. sí y él sí. me siguió inyectando, me siguió haciendo cosas. ...me siguió creando la necesidad... ...porque eso es un monstruo... ...es un encantador de serpientes... ...y te quiero decir algo Pamela si me dejas... Sí, claro... ...te pido permiso... ...él sigue operando hoy el día... ...hoy lo sigue sí, haciendo... Perfecto. ...lo y contamos tengo, acá, lo seguimos contando... ...yo tengo... ...como primicia no lo tiene nadie... ...la dirección... ...de la clínica donde él opera actualmente... ...si vos me dejás me gustaría decirlo... ...yo tengo la seguridad de que es la clínica donde él opera actualmente bien. y tengo testimonios de gente que se ha operado ahí. Sí. Lo vamos a seguir haciendo, Fran. Deja pero yo creo ¿verdad? que las denuncias ah. se hacen primero pero, por vías legales legal. y después una Siempre vez que están hechas... Ya está por vías legales. Ah, está legal. bien. Nosotros vamos a seguir con este tema, Fran. Queríamos saber cómo estabas.